Llegó un hombre rico de Arimatea, de nombre José, que era también discípulo de Jesús. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo y Pilato mandó que se lo entregara. Sabemos que María, después de la cruz, cargó el cuerpo de Jesús. Es un momento triste y sagrado que al recordarlo nos da esperanza, porque es el cariño grande de nuestra querida madre. Así es ella con nosotros. Hemos de pedir a nuestra Madre esa gracia especial para nosotros, que nos ayude a cuidar de toda vida y toda la vida, la vida que comienza, la vida que se desarrolla y la vida que termina, que la sepamos acompañar y cuidar. Necesitamos de la mirada tierna de María, su mirada de madre, esa que nos destapa el alma, su mirada que está llena de compasión y de cuidado. Por eso hoy le decimos, Madre, regálanos tu mirada. Amigos de Semanario Gaudium, un gusto el día de hoy llevar a, a ustedes esta ruta de fe. Como pueden ver, estamos aquí desde el Templo del Calvario, en la parroquia del Señor de la Salud. Esta representación rodea todo el contorno del templo y nos dirigimos ya hacia la esplanada del barrio. En unos momentos ahí se llevará a cabo la tercera caída y posteriormente subimos nuevamente al templo y en la esplanada Frente al porticipio clásico de Luis Long eh, se representará la crucifixión de Jesús. Acompáñenos en esta ruta de... Fe. Amigos, pues como siempre les hemos dicho, Ruta se trata de llevar a ustedes no solo los acontecimientos litúrgicos, eh, los acontecimientos de iglesia, sino cómo vive la gente del pueblo, eh, en este caso del barrio, estas devociones. Y aquí estamos con mi amiga Andrea Andrea Chávez. ¿Cómo estás? Pues tú ya eres toda una veterana también y has vivido este crucis. Eh, del Calvario por muchos años, desde muy chiquita, platícanos la gente del barrio cómo vive esta devoción. Pues con muchísima fe, este, pues siguiendo las tradiciones de aquí del barrio, no dejándolas morir. Entonces, pues, pues muy contentos, muy alegres, muy, muy entusiastas. Eh, vemos a la gente que todavía viene rezando la devoción, las estaciones del Via Crucis uh -huh. ponen sus altares en las casas. Eh, ¿Tú cómo has vivido todo eso desde chiquita? Pues con mucho respeto, Estoy inculcado por mis abuelos, este, visitando ah. los altares, como bien dices, este, pues rezando, <risa> rezando y, y pues sí, este, siguiendo todo lo que es un crucis Muy bien, pues está a punto de llegar aquí la comitiva y ya tenemos lista para unirte a esta celebración. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mira, pues como ustedes pueden ver, hay mucho fervor, muchas personas con mucho orden, en verdad, y sobre todo, que me llama la atención, y qué bueno, con mucha piedad, en un sentido de oración, en un sentido... De reflexión la mayoría de la gente pues no faltará quien venga como a, a verlo de una manera folclórico tradicional pero esto debe de, de, de guardarse ese sentido de devoción religiosa ¿no? vivir, vivir es una oportunidad de, de vivir este, nuestra semana nuestra semana mayor este día concretamente es una manera de reflexionar sobre eh, la pasión de Cristo en Señor sobre el Viacruces de nuestra propia vida y el Viacruces de la sociedad ¿no? aquí hay tres personas que se encargan de, de ir preparando el Viacruces desde el mes de enero empiezan a reunirse para empezar a, a organizar e este, invitar este, a los diferentes actores de, de este Viacruces viviente ¿verdad? un promedio de unos 180 este la, laicos laicos participan. participan dentro de Via de, de, de cruz, ¿verdad? Uh -huh. Y luego ya la gente se, se va se asuma. Se, se asuma, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención este año, que bueno, bendito Dios, que empiezan niños a participar, uh -huh. lo, lo que esto nos pudiera garantizar, que, que se vaya conservando, ¿verdad? Este, estas tradiciones. Ok, eh, padre, pues nada más ahorita. Eh, me viene a la mente ese rasgo tan característico de que el cerrito aquí del barrio sea el Cerro del Calvario Ajá. y ahí hacemos esa representación de alguna manera eso genera también más identidad a las personas venir aquí a, a este Via crucis porque es el del Calvario de León y, y, y luego sabes qué? Sí. el mismo templo pues la misma fachada del templo sirve de, de escenografía sí. y, y se tiene una, una vista preciosa de León ¿verdad? sí, ahorita que... Estaba viendo el juicio de Pilato frente sí. al trompiscicio clásico, te transporta a ese sí, escenario. Sí, sí, sí, sí, he hecho. Ajá. ¿Tiene? Eh, veo el, el diálogo porque están basados en, en esta película clásica del cine mexicano, en, en el mártir del golfo y donde sí. dice, eh, oye, pues tráetelos, dice, no, no quieren entrar los judíos a tu casa inmunda sí. o sea, pues, que se vengan aquí al pórtico de mi palacio de, sí, al pórtico impresionante de, de hecho este, lo dice San Juan no no podían entrar el judío no podía entrar al, al, al palacio de gobierno porque caía en impurezas impurezas o sea, pero ellos por impureza. estaban pidiendo entonces, matar sí, a un ser sí, humano sí, sí y no, se la, y no cualquier ser humano sí. a un ser humano totalmente justo e inocente no entendían no, esa impureza. No, no, no, no. Que no el ritualismo sí, sí. era lo que les preocupaba. Y, y, y es lo que Jesús les va a echar en cada acto. Siempre, uh -huh. El ritualismo en que hace la periferia. ¿verdad? Y qué triste que a veces los católicos así somos recientemente. Sí. También empezamos a caer en ese ritualismo. Sí. Está aquel pasaje también del Evangelio, cuando el cinturón romano manda a decir, no soy digno de que entres en mi casa. Uh -huh. Pero según las... Uh -huh. las Costumbres, no solamente es un sentido dominante del sentido romano, sino que para el judío pues no era digno que un judío. Pues ya, ya sé ¡Ah! que no vas a querer venir, no hay no nada, porque caían en impurezas okay. según sus costumbres. Bueno, padre, pues te agradecemos mucho estas Ocho, palabras, como siempre, quedó, y eh, dentro de poco, po po recuérdanos po cuándo va a ser la misa del centenario. La misa del centenario. El día 29 de julio, una de la tarde. Les esperamos y ya vayan cerrando por enterados e invitados, ¿verdad? Perante Dios, que estamos procurando echar en la carne al asador, ¿verdad? Este, echarle muchas ganas a esta próxima celebración tan esperada para nuestra comunidad parroquial. Gracias. Pues nos vemos el próximo 29. Amigos de Semanario Gaudín, pues miren, ya llegamos al final de esta representación, eh, que ya nos insistía el padre Echaba Veloz, una representación que nos tiene que motivar a la meditación, a la reflexión, y por eso estamos hoy aquí con los organizadores del, del Via Crucis, aquí del Calvario, uno de los más representativos de nuestra ciudad, y queríamos, están muy cansados, pero brevemente que nos platiquen cómo fue la preparación y qué... Eh, ¿Qué frutos espirituales les deja haber participado el día de hoy? Mira, en primer lugar, somos tres organizadores que sinceramente ahorita tú ya te percataste de dos o tres cosas, que sinceramente estamos, queremos agradecerles a ustedes como medios de comunicación esta, este apoyo que nos apoyan también, pero sinceramente pues necesitamos mucho orden también, ponernos de acuerdo a los organizadores y tener un poquito más orden en nuestro Via Cruces de aquí del trabajo. ¿Tu nombre también? Francisco Galván. Pues sí, sacamos este año ya adelante. Este, pero sí, nos hace falta un poquito más. Ya se vio más completo esto. Y pues sí, seguí, yo así que echándole más ganas a todo. Y uno de los personajes principales, tu nombre es real. Ponce y luego el personaje, Poncio Pilato. Pilato. Teodoro Muñiz. Y soy Ponce Pilato. Y este, pues, también uno de los organizadores. Pues sí, sí, hay un poco más de... este, Más de... Se veía un poco mejor ya, pero nos falta mucha coordinación entre los mismos encargados de cada. Son viajes de del oficio también. Sí. Al final, pues en el balance queda ese enorme esfuerzo, porque eh, yo vi, no sé, a un cubero, 180, 200 personas participando uh -huh. en esto, y pues es difícil controlar a, a toda la prensa, a, a los espontáneos. Mucha gente incluso no viene en el sentido de la devoción, viene al morbo, viene a, a ver sangrar al Cristo. Y hoy lo notamos. Exactamente, viene mucha gente a reírse, a mofarse de esto. Y sí, este año sí, pues, sí tuvimos mucho más, más actores. Y sí se nos descontroló también por ese sentido un poco. Y aparte de controlar a la gente, controlar medios, sí, estuvo más. En el balance, ¿qué mensaje le das aquí al pueblo de que el día de hoy estuvo por acá? En, en este balance, pues, agradecerle a toda la gente también este sacrificio. De, que se prestaron muy bien, hubo orden, más o menos, un buen orden, y pues más que, más, más que nada, también agradecerte a ti también, porque sinceramente yo me sublimé poquito, digo, pero pues los percances que hay tienen que, que, que suceder, pero bendito Dios, ya salimos adelante. No, pues es, es parte de, de los gajes del oficio, de la experiencia también, ya de haber participado en, en otros muchos viacrucis, Oye, pues a lo mejor no debía haber intervenido porque no, no. me tocaba, pero sí hubo un momento que la pasión a veces por informarnos rebasa a muchos compañeros exactamente, todo eso, todo eso nos cuenta a nosotros también, digo, y pues darles agradecimiento más que nada, y también tener en cuenta también que pues todavía no terminamos porque en la, en la tarde tenemos las siete palabras y tenemos el recorrido del pésame de la Santísima Virgen en la procesión del silencio, que también estarían ustedes invitados por parte de nosotros como coordinadores si nos hacen favor de apoyarnos, bienvenidos. Muy bien, pues muchas felicidades a todos y esta fue la ruta de fe del día de hoy en el Via Crucis. Mañana no se pierdan porque tenemos la vigilia Pascual desde Catedral y no se pierdan también las coberturas en Gaudium y en nuestras otras redes la Cristo Rey, porque nuestro compañero Panchote Ramírez también ha estado transmitiendo desde la ciudad de Guanajuato.